Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Agradecer a toda la gente que se está suscribiendo por la campaña de los 1000 euros de cara a la salud mental, para fortalecer la salud mental y que nadie se sienta solo. Si no has visto el vídeo, te lo dejo por aquí y acuérdate, suscríbete, es muy importante. Hoy vamos a hablar de la hiperactividad que tienen los niños de por sí. ¿Qué podemos hacer cuando los niños se vuelven locos? Estás jugando tu partido de padre y el niño está ahí... Entonces no puedes jugar tu partido de pádel o estás tomándote una cerveza y el niño te está tirando de del pantalón. O cuando vas a un centro comercial y directamente ya no puedes estar tranquilo. O cuando estás en el cine y el niño pues empieza a comentar la película en voz alta como si eso fuera un teatro. Lo he exagerado mucho, pero es para que vayamos a ponernos ejemplos para que ese niño tan hiperactivo pues podamos. Que yo considero que la hiperactividad no es nada malo porque hace funcionar el cerebro. Pero también es verdad que a veces es mejor ir más pausadito para no generar estrés y ansiedad en un futuro. Imaginamos que tu niño va corriendo por el parque, saltando por encima de todos los toboganes, lanzándose de todos los columpios, lo coges y cuando llegue a casa, lo primero que tienes que hacer es que respire, le das un vaso de agua, y le enseñas a respirar profundamente. Ya sabes que cuando en el canal he explicado muchas veces es para dejarlo todo. Entonces el niño se sentirá mucho más cómodo y poco a poco podrá rebajar esos niveles de hiperactividad que tiene. Por tanto, una respiración guiada, eh, que es lo que te os digo, o sea, es respirar 10 veces profundamente, llenando bien los pulmones y dejándolos ir, ayudará a que el niño se pueda calmar un poquito. Hay una cosa que hacía mi madre cuando yo era jovencito, y de hecho la seguía haciendo hasta los 14, hasta que llegó la crisis y mi madre me dijo, se acabó, ya no va a haber ni una más. Y eso son los baños de espuma. Me encantaban los baños de espuma. Volvías loco de jugar al básquet, de hacer entrenos, de ir al parque, de lo que sea, de jugar con los perros. Entonces tú cogías Tú lo recordarán a los que sean más jóvenes, te cogías tu barco de Playmobil y lo metías allí, o metías todas tus cosas, esperabas a que el baño estuviera muy calentito, que el bañera estuviera muy calentita y con mucha espuma Eso hacía que yo estuviera allí 45 minutos, no recomiendo tanto porque la piel se arruga bastante, pero eso hacía que, que o sea, cuando salía de ahí ya no era nadie, o sea, era en plan, ¿Eh, ¿cómo? y me voy a dormir. Entonces, la verdad es que un baño con agua tibia o caliente ¿vale? puede hacer que el niño se calme bastante, sí que es verdad que es un gasto extra, pero bueno mira, eh, que pase uno y luego el otro ¿sabes lo que te quiero decir? primero te bañas tú y luego que se bañe él y vais intercambiando yo utilizaba siempre el el champú este, el Magno creo que se llama, que tiene como una fragancia muy fuerte, o el Musel que tiene esa fragancia tan fuerte y hace que, que te quedes totalmente extraviado. Realmente las sales también son muy beneficiosas y luego ya cuando eres más mayor, pues si te quieres poner velitas, si te quieres poner eh, manuchado de fondo o te quieres poner eh, rollo lofi de fondo, pues eso ya es una cosa tuya, cerrar luces, etcétera, cerrar los ojos, imaginarte que estás en una playa, todo eso es válido. Pero también es verdad que la base es la bañera con burbujas. Cuando el niño vuelve a casa, a veces a mí también me pasa, porque también soy un poco niño, aunque tengo 30 años, a veces como que está saturado de estar tantas horas en el ordenador, estar tantas horas en los videojuegos, o haciendo deberes, y lo único que necesito es... Ese paseíto a las 7 de la tarde con ese airecito que ya el sol cae, en ese momento es cuando realmente pues, puedes hacer un paseíto tranquilo o simplemente ir a comprar algo al supermercado de la esquina y eso puede hacer que el niño se calme muchísimo. Entonces, es lo que os digo. Cuando veáis que el niño, digamos, ya ha hecho sus actividades, ha hecho sus deberes y digamos que ya ha salido del círculo de los amigos, te lo coges y te lo llevas, pues yo qué sé, al parque, a una zona donde haya pues un bosque o una zona donde haya pues una zona rural, ¿no? Eso hará que el niño realmente, pues digamos que se pueda calmar y digamos con un paseíto calmadito, sin, sin mucho estrés y que puedas hablar de ciertas cosas con él, que puedas comentar el día, eso le ayudará a bajar esa hiperactividad. Cuando un niño tiene hiperactividad va muy bien que le puedas masajear. Los masajes van a hacer que se calme bastante. Entonces es tan fácil como coger la crema Nivea de turno y lo coges por separado y le haces un masajito en los pies o las espaldas o incluso en la sien. Eso va a hacer que el niño baje sus niveles de estrés y digamos que ya pueda acabar el día perfectamente. Yo siempre digo que el día hay que empezarlo progresivamente y conforme va acabando el día pues hay que ir bajando hasta el momento de dormir. Para tener una higiene del sueño muy buena y que, que el niño se levante bien, no se levante torcido, que se levante perfecto para ir al cole, que pueda aguantar el día perfectamente con una buena alimentación. Y como os digo, un masaje tranquilo y a partir de aquí, pues, hora cena y después, pues, el eh, eh, ratito de té, los 10 minutos y luego a dormir y ya está. Los masajes, incluso a mí, que tengo ansiedad y depresión, hay veces que no me duermo y mi mujer me... me me hace masaje en los pies o me rasca la cabeza y hace que yo pueda dejar de pensar y pueda dormir. O sea que imaginaros en la mente de un niño que digamos no está tan desarrollada a nivel de ideas, eh, o sea que potenciar eso, el tema de los masajes porque os puedo asegurar que os va a ayudar a que el niño se calme. A mi primo que le quiero mucho y yo supongo que ya ha ido creciendo, le ayudaba mucho el lego. El lego le desestresaba muchísimo. Entonces, cogía y pues le regalaban muchos legos, y lo que le gustaba sobre todo es la idea aquella del cubo lleno de piezas. Entonces, coger ese cubo y empezar a montar cosas, y digamos montar construcciones y luego enseñárselas a su padre o a su madre. Entonces, eh, nosotros, ya sea el Playmobil, el, pues lo, el mecano, o por ejemplo, pues eh, cosas que puedan hacer, o la magia borras cosas así, que el niño pues, lo pueda tener para un momento que, pues digamos que está aburrido, pues pueda sacar eso. Evidentemente, también recomiendo los videojuegos, pero los videojuegos, digamos que hay que introducirlos progresivamente. Sí, que es verdad que hay muchos niños que ya crecen con el móvil, digamos que son eh, nativos digitales, y ya crecen con el móvil o crecen con la Nintendo. Pero también es bueno pues que desarrollen otros tipos de hobbies, como por ejemplo el deporte, o por ejemplo, como os digo, esta caja de Lego que puede hacer que pues, dejen su la cabeza y cuando ya han montado, yo qué sé, un coche de policía, pues digamos que ya se han relajado. Otra cosa que puede ayudar mucho a los niños con hiperactividad es que si tu casa es muy saturada, es una casa de cuatro pisos, no va a ayudar. Con un cuadro en cada esquina, con un recuerdo en cada esquina... Aquí siempre recomiendo lo mismo. Hacer un maricondo para que el niño se sienta cómodo. Que digamos habitaciones tampoco vacías, que tengan verde pero que sean blancas, que den sensación de espacio, que tengan mucha luz eso dará rienda suelta a la imaginación pero yo me imagino la típica casa de mi abuela que digamos quedaba a la una a calle totalmente cerrada sin luz que subías las persianas, igualmente no había luz, con ese, esas luces de color naranja, que os recomiendo que pongáis luces blancas, como las hay aquí ahora, porque esa sensación, digamos, es como muy hogareña, esa luz naranja, no y esos ambientes tan oclusivos, y es importante que donde el niño juegue, pues digamos que tenga mucha luz, y sobre todo mucha luz natural, eso le ayudará a relajarse mucho, y sobre todo lo que os digo, o sea, que no entréis al baño y esté todo ahí, todos los potes ahí de cualquier manera, o, los, o muchos armarios, o muchas estanterías llenas de cuadros y de cosas. Podéis simplificarlo mucho. Y muchos me diréis, ya, pero es que yo quiero tener recuerdos. No, no, si eso no es, o sea, una, una cosa no quita la otra. Puedes tener recuerdos, pero digamos eh, en un modo light. Porque si no, cuando el niño llega, pues ve 30.000 cosas y no sabe dónde empezar. Ve la tele, ve la tablet, ve el móvil, ve el Lego, ve el mecano y al final el niño se vuelve loco. Por tanto, es importante lo que os digo. Ambientes, pues como veis ahora aquí, armarios, eh, blanco, negro... Verde también, recomiendo mucho, mucho verde, para que no sea tan, digamos, tan, tan, tan pobre, por así decirlo, visualmente, ¿no? Y así conseguiréis que el niño pues tenga pues un espacio donde se sienta seguro. Y en conjunción con eso es importante que el niño tenga rutinas. Es decir, lo levantamos a las 7, hace el ronzo 30 minutos, luego se levanta, se le da su colacao, se le prepara el bocata o se le da medio bocata, luego va al cole, hace sus tareas de cole, luego cuando sale va al parque... Está a su media horita del parque, luego pues a lo mejor tiene que hacer deberes, o tiene que ir a inglés, o hace su extraescolar, luego vuelve a casa, eh, a lo mejor tiene que hacer algo de deberes, pues que acabe los deberes, y luego su ratito, lo que os digo, de juego, y a partir de aquí, relajación, y hacia abajo, es decir, bañera, ya, pijama, y luego coges... De cenas, 10 minutitos de tele y a dormir, o masajito, nos relajamos, y, y lo que os digo, o sea, no acabamos el día viendo Resident Evil, o no acabamos el día, bueno, los que los padres a lo mejor Resident Evil no, no vais a saber lo que es eso. O sea, no acabamos el día viendo jung, la jungla de cristal porque no ayuda. Entonces, es mejor pues ver programas que sean un poco más calmados para, para dormir, que tampoco recomiendo demasiado. Que, que, que, que es eso, ¿no? que, que el niño pues, eh, vea la tele por la noche porque es totalmente contraproducente. Es más, se recomienda que no haya tele ni haya pantallas porque eso hace que la higiene del sueño se vea perturbada. Una última cosa que aquí, bueno, evidentemente ya entra un poco en función de los padres y, todo, y sin ser extremista también, es verdad, eh, está bien porque, o sea, todos hemos almorzado bocatas de nocilla, eso está clarísimo, pero lo que también os recomiendo es que hagáis pues, más bocatas vegetales, que el niño tenga más proteína, más carbohidratos, eso puede hacer que el niño también pues, eh, vaya mejor, o sea, es verdad que es muy fácil coger y decir, venga, toma nocilla, o por la tarde, toma un bikini, ¿vale? O sea... Está bien, y todos hemos crecido así, y está bien. De hecho, mi madre, para que yo fuera al cole, me daba un huevo kinder. Si no me daba un huevo kinder, yo no entraba en clase. Y luego me decía, no, te doy el huevo kinder y no vamos a clase. Y luego me encerraba en la, en la clase y me y se piraba, ¿sabes? Y yo me quedaba en plan, vale, ¿y el huevo kinder qué? Entonces, digamos que hay que comer, hay que comer bien, hay que tener unos hábitos, unas rutinas... Y eso hará que los niños que tengan hiperactividad, pues digamos, se puedan calmar. Y evidentemente, no tener eh, como, como un sobrecontrol sobre el niño. Porque a veces el niño, eso es que el niño no sabe lo que hace. Entonces, no podéis cogerle por un lado y decirle: Mira, es que estás, estoy jugando mi partido de pádel, ¿sabes? Que llevo toda la semana trabajando como un loco y estás pegando gritos y estás pegando patadas a la, a la, a la, a la malla del, del, del, del, del campo te pediría que te calmes. No, te coges y en esas situaciones pues te sales, paseáis un rato, que se calme, etcétera. Porque el niño al final, si tiene hiperactividad, lo que va a querer es atención. Entonces, intentemos que tenga atención, pero también al mismo tiempo, como padres que también queremos estar desestresados y queremos vivir nuestra vida, lo importante es que, digamos, que le dejéis sus espacios, pues le digo, el espacio del Lego, el espacio de la, del baño, que estén solos, que, que, que, o sea, que lo tengáis controlado, pero que estén solos, y, y luego, pues, ese, aprovechar la cena para hacer un poco de resumen del día, muy light, y luego ya, pues eso, 10 minutitos de tele y a dormir. Y hasta aquí lo que quería comentar de la hiperactividad, o sea, son consejos básicos que os puede servir porque hay muchos padres que no saben cómo calmar al niño lo que dejan es que se vuelva loco. Y luego para dormirse, la marinera. Entonces digamos que hay algunos truquitos, por así decirlo, que puede ayudar a que el niño se sienta más calmado y, y evidentemente su capacidad mental va a aumentar muchísimo porque va a ver las cosas con mucha más claridad. Dejarme en comentarios lo que os ha parecido este vídeo. Muchas gracias a todos por la colaboración, por la ayuda, por la predisposición que estáis poniendo en los vídeos. Os quiero muchísimo y que tengáis una buena semana.